hola qué tal queridos amigos feliz domingo para todos la alegría de jesús que ha resucitado que ha vencido la muerte nos reúne hoy domingo qué alegría anoche celebramos nuestra gran vigilia pascual con todos los signos con todas esas experiencias lindísimas que expresan la vida jesús ha resucitado jesús no está muerto está vivo Anoche el relato bíblico nos decía ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Pues hoy nos reunimos en su nombre con la alegría de Jesús resucitado. Celebraremos la palabra, comunicaremos la Eucaristía y también compartiremos la alegría en el ágape fraterno. Qué alegría, mis queridos hermanos, que hayamos podido vivir esta Semana Santa y poder concluir la semana con esta gran fiesta de la Resurrección, con la gran fiesta del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra la habían retirado del sepulcro. Entonces se fue corriendo a donde Simón Pedro y a donde el otro discípulo, al que Jesús tanto amaba, y le dijo, se llevaron del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero. Se asomó y vio que los lienzos estaban en el suelo, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo. También el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no junto con los lienzos en el sitio, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro. Y al ver aquello creyó. Pues ellos todavía no entendían lo que dice la Escritura que él debía de resucitar dentro de los cuantos Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María Magdalena, que la hemos visto en el texto del Evangelio, corriendo, madrugando, buscando por todos lados al Señor, nos deja ver ese prototipo de discípulo, que así también nosotros corramos, nos afanemos por buscar de Dios, por escuchar su palabra, por alimentarnos de la Eucaristía. Vivir la alegría de la Pascua significa vivir en ese afán de buscar de Dios de conocerlo a Él y de darlo a conocer, que la alegría de Jesús que ha resucitado la alegría que nos embarga por todo nuestro cuerpo por nuestro ser, se exprese en una vida correcta, en una vida llevada de la mejor manera mis queridos amigos, felices Pascuas Jesús ha resucitado